Una vez creada nuestra cuenta en la plataforma, digitamos upex.edu.es y en la parte superior derecha vamos a dar clic sobre iniciar sesión. En la pantalla que nos muestra vamos a ingresar nuestro correo y la contraseña con la cual nos registramos. Seguido, damos clic en Iniciar sesión en mi cuenta de UPEX. En la plataforma, vamos a dar clic sobre Buscar cursos. Y en la pantalla que nos muestra, elegiremos el curso al cual nos queremos registrar. Una vez dentro de la plataforma, buscamos el curso al cual estamos registrado para poder visualizar su información y desarrollar su contenido. Dentro del curso, vamos a dar clic sobre el botón Ver contenido del curso. Dentro del curso, vamos a tener dos secciones. La sección Menú de navegación y la sección donde visualizaremos el contenido del curso. En el menú contenidos. Visualizaremos toda la estructura y las unidades que posee nuestro curso. En este caso, información, módulo 1, módulo 2 cierre bibliografía digital en el menú información del curso vamos a visualizar todos los mensajes que el tutor ha ingresado para informarnos del desarrollo de nuestro curso en el menú discusión visualizaremos todas las conversaciones o los foros planteados por los participantes en el caso para visualizar las diferentes discusiones vamos a dar clic sobre el botón todas las discusiones en este caso tenemos publicaciones general preguntas frecuentes en el menú guías vamos a encontrar todo el material que el profesor o tutor ha ingresado para utilizarlo como referencia en el desarrollo del curso. En el menú progreso visualizaremos todas las estadísticas de nuestra participación en el desarrollo del curso.